Hay dos tipos de negocios en el siglo XXI, los que están en Internet y los que están desapareciendo. No lo digo yo, lo dijo Bill Gates, más o menos.